Walter, hoy va a ser un día especial. ¿Por qué? Porque vamos a pesar los patis. Ah, tenés razón, trajiste todo. Mi amigo el gringo de Pinato. Sin límite trajo todo listo para pesaje pesar de... para ti sin lastimarlo. La sin lastimarlo. Sin lastimarlo, obviamente. ¿No? Sin lastimarlo. Y mi amigo Franco me está rompiendo la, la campera, me saca la guata. Ahí. <risa> porque quiere que te compre una huella. <risa> pobreza C total, amigo.

trajo de la cara perdón eh mirá oh, que gordo que está hermano la campera de que se comió boludo vamos a proceder bueno el guía va franco yo no corto el vídeo porque quiero que la gente vea toda esta situación sin dormir mi, amigo, acá. mi hijo al baño

sacando ramitas sin <risa> bueno manos a la obra a ensuciarse ahora no tremendo boludo para que la gente vea

la clase de patí que salen acá. Este es ese, ¿no? mirá. sí es una vez. Mirá. Mirá. Bueno. Primero del día. miren lo que es esto. Un Hermoso paticito. Paticito. Tranquilo. Bien, Ale. Gracias, a Vamos, Ale. Bingo. ¿A quién se lo dedicas, amigo? De este patí, Recién llegamos. Recién llegamos. ¿Hace dónde estamos? Hace 10 minutos galeteando.

Se le soltó uno a Walter. Bueno, estábamos con un doblete. Hola, amigo, gringo. Hola, mi amor. <risa> Acá está abajo la lancha, el patrón. A ver, salí ahí, dale. ¿Qué caña es, eh, amigo? Una San Croix Triumph. Triumph, San Cruyff. Muy linda caña, eh.

Se 301 pasada hicimos cuánto? ¿300 metros? No sí, nada 200 metros, doblete, pero bueno... que si se acá, No cuento que no se me estira, venía a tomar por aquí <risa> Acá estamos, con el primer pececito la la moderna, Para Arrancar empezar, la Para ¿no? Como ven, está mala la pesca de platíes

como ven, ninguno tiene menos de 20, 25, 26 kilos. Bueno, ahora traje el pesaje. Ahora lo importante es el equipo. Trajimos una... Trajimos... Lo no, ¡El Esto ¡Eso, Trajimos una, una manta para... para

para pesar la bolsa, para pesar los patijotes, para no lastimarlos ni nada, ver si sacamos hoy vamos a buscar el récord gringo, vamos a buscar el récord, claro que por... sacamos si toco a fondo vamos. <risa> y tenemos acá, <risa> tenemos acá la caña que se enojó, que se retobó sí. pero no. va a ser la que va a sacar récord o no gringo? con esa vamos a sacar el récord, 70 centímetros. Pasa, ¿qué que le pasa?

buen eh. pescado oh, mía, Hola amiga Dalila, ¿cómo ¿no estás? Tiene un piquecito me parece sigue, sigue la lucha Y bueno, buen pescado, a disfrutarlo

Impresionante ¿Eh? No hay tregua Uf. Se plantó mirá Y ese debe tocar los 18 20 kilos ¿eh? ¿Eh? 18 20 kilos amigo Vamos ¿Cómo está el equipo eh, ¿Eh? Es, ese equipo es de la gloria ¡Oh, la mamadera!

Vamos, oh, te oh. y vamos a subirlo Gonzalo también, para mí. ¿Qué pasa amigo? ¡Oh, ¡Hola amigo! Mirá cómo estamos pasa? amigo acá. Hola Mati. ¿Cómo está la banda? Tío? A pleno Pati. A pleno amigo, acá Meta, meta Bestias. Golden Car. Un amor amigo.

Ey Gonza conectate Gonza ¿Qué no Lo mismo digo hermano Mira, estamos con Iguali Hola oh. amigo ¿Qué Te dije bro, vos No se escucha <ríe> Papá y tenía que cuidar mucho

la, amigo, la boca vamos, alto colobado. Muy bien, bro. Adiós, atacan... La verga, que Muy bien, atacan... bien. amigo. todo bien. ah, bien. La... Muy bien. amigo. Muy bien. bien. Ah, todo, amigo.

No, Pati, mira esta vaca, boludo, Mira no es que pati, boludo, el está en la nuca. Mira esta vaca, Pati, Mira lo que es la cabeza, bro. Ahora lo vamos a pesar, boludo. Ah, oh, qué vaca, amigo. Está jorobado, sí, boludo. Sí, está todo jorobado. ¿no? Dale, bro, te espero, amigo. Te espero, te espero. ¿No mira, acá, amigo?

18 o 20 kilos amigo, vamos está el equipo, eh? Eh, es, Ese equipo es... de la Glover El ¿eh? equipo nuestro eh, la galo, galo, galo, galo, ¡Oh! ¡La mamadera! Oh, ¡Te oh. subo mamadera! ¡Vamos oh, a subirlo Gonzalo también para ver!

De sí, hey, bro, vos? No se escucha? <risa> Papá, que el micrófono. <risa> Uf. Bueno, el... Amigo, es... Alto colobado.

Que pati boludo, es está en la nuca. Ya está vaca, va. Claro que es cabeza boludo. Ahora lo vamos a pasar boludo. No, oh, qué vaca, amigo. Está jorobado boludo. Si, sí, está todo porobado.

Cortamos, cortamos el video y vamos a pesarlo. Segundo para ti, hermano. Segunda pas tercer pasada. Segundo para ti. Qué Clean caja, clean caja, yeah. <risa> todos charlando en la punta hablando. Al rato vino, me había

estaba loco. Bueno, segundo pescado para Bien, ¿Eh? dale. Vale. Vamos por el segundo. A verlo. A ver ese patizote. Opa, ese, es, oh, amigo, se ese es grande. Este ¿no? se lo pesaba. No, amigo, se trabaja, se trabaja. Era una sirena. <risa>

Qué partido, papá. Mira Matías, Fernando, eh, Matías, Fernando, uno lo duran nunca, nunca. ¿Dónde está Mati? Eh, Mati. Mati labura, no. Eh, afloja. ¿Eh? Mira con la campera que vieron. Mira, mira, mira, la pobreza, amigo, la pobreza. Ah, no, no sí es pobre, pero. Mira.

Venga, Pati, Mati terrible vaca! Sí, sí. Uh, uh, uh, uh, uh, uh.

tuvimos una pelea así vamos Wally pobreche acá

No se vamos, no se mira!

barco. Ahí está Walter. Grande, modia. Desayunamos los muffins, así que seguramente que almorzamos a las 3 de la tarde. Ahí está Tito, mirá. ¿Eh? Filmando el pati. Vamos.

301, con una 10, muy buena, ¿A aquí se la dedica, al de pesca argentina, listo, entonces ahí en Sabana está el Chucky, está Walter, está el Colorado eh...

Soy yo, el gringo, está mi amigo David, está Fabi que en paz descansa, acá está con nosotros, y bueno, y seguro que me olvido de alguno, ah, o no sí. que chérate. bueno, no, no, no vamos a tocar el tema ahí, eh. parece que es un tema de aparte, parece que, lo que en la primera, pero bueno, vamos a tocar el tema. Pues <risa> bueno, sigue dando lucha el patín. Ya vamos 4 minutos de video.

mi amigo Walter dice que comían tímidos así, así no te comen me... así, ayer te me... ah, creo que sabes que, que te así qué te corta ella ¿No? ¿No? ¿No? no saben, qué bien va ¿No? a ver

Pobre caña dice. <ríe> a costa Lauri se unió. Bueno, ¿no? pobre caña. <ríe> Tal cual, pobre caña, ¿no? Le venimos dando la paliza. Cuatro meses que no me agarro una caña. Pero me de ¿Qué vamos a Bueno, dale, dale que va. Ahí está Walter. Muy bien, igual eso. No sé, ¿eh?

divertido amigo

I need that.